Está escrito, sellado un pergamino que habían visto siendo abierto por cristo. Librado los primeros cuatro sellos de siete. Era perteneciente al que la diestra lo sostiene y brilla igual que el sol naciente. Supuestamente, por consiguiente, una figura se volvía inexistente. Se abría paso sin atraso, ya no iba a abrazo los cuatro jinetes. Repentinamente desvanezco y despierto. Entonces, vio lo que sostengo, lo abrigo con los dedos obvios lo que hermano poseo pero el destino que he visto se me es incierto soy espectador tacito y físico pensaré que se acontece en testigos el full cortentes a los que cometer el tal parece encontrado tirado el objeto y yo soy un barquero no sé si alucinaba trompetas sonaban y se quebraba el cielo bueno lo presento el primero de ellos triunfante en blanco caballo imparable la conquista de las pestes propagación repotente y protestante es la expansión de las huestes portante de un arco trabajo. Corona reluciente paz y pieles, revestir de ponzoña ambiciosas sus visiones y el caer de reyes. prosigo con el jinete de la guerra, cierra lo que sea con hoja de la violencia. Erradica de la tierra su inquietud, entierra la paz con semillas, conflictivas, esclavitud, expansiva por la furia, sagas de su espada trastornada. El fugaz me separa esta lejanía con la lozanía del jinete que depara en la próspera forma de su fauce. Parecen sauces que entornan hacia las fronteras con corcel bermejo. A la zambán sus alaridos y refusilos ansiosos por la áspera espera. Dominación intonera que enerva destrucción. Me quedo sin reservas, inmerso imprevisto inmenso, el tercero de los caballeros, el hambre y la decadencia, es la residencia en la que da augurios, desespero, precario su aspecto, arremete tan insolente carencia, se envuelve en sus, sus susurros y ellos promete ese día al agua su evaporación, con sed de desnutrición los rumores varían, gruñe un caballo negro no porta Carga con traumas en rabia y la labia Para vender la ganancia sin ceder fortuna Mas y la bruma que se camufla de hambruna Puesta en sus balanzas por rasgados y denarios en sus básculas gracias sequía me traen los angustiares Y los mares que en mareare no se sacian Cuatro, el último desamparo Que descaro es extraño Cierto brillo tira su caballo Con contorno en tono amarillo deslucidos, Ambos deprimidos Decaídos en sus manos tiene el agua daña Y eres sin retracto, Vendada su mirada Lo acompaña y sigue Hades Y el infinito lo para Demacrado se tuerce al moverse De haberme acercado Mi vista Empezaría a perderse Su tapado Es una tela para mantener alejados a los malaventurados En la perdición, el colgado en el vacío Dando vueltas, apoderado de la cuarta parte de la tierra Dicen que la peste, ven me dice que la muerte me suerte, de sus colores gris verde, amarillo Enfermizo pretende, protegerte y a la vez matarme Hambre lo que siente, su cosecha oscura Sobre almas ingratas, le grito acaso más. No me responde, pero lo descubro con lo que su presencia me regala Mata con lo que sea, quizás los ángeles lo sepan Montañas en sus hombros, de cobros a escombros En batallas que regañan durmientes sobre el viento Luna sonriente, sabe que ni siquiera yo miento Dime que prefieres Vivir por siempre viendo títeres que caen inertes o morir Siendo paradojas, insistentes en plasmarse eternamente Mira los océanos encapsulados en mis ojos y decime si te has engañado Y si das a mi muerte, que la espero, le estoy mintiendo Con se me dice que está ansiosa qué cosa curiosa y misteriosa Cuando carezca de vivir Seré libre, antítesis en hipótesis Que aparenta ser la vida huida De lo que mi alma delira Yo creía en lo que veía no digan que mentía de lo que después les contaría contradicción que se me dan sedición prescrita por mi némesis el cual lo fue todo Troto en la tinta que tienda al estar roto mis minutos vuelan y mis horas erosionan eclosionan cual cobardía mis secretos que los he devuelto al mundo inmundos venenos los que suelto sí si digo que te quiero no hay sentido no hay valía ni valija ni preto Textos, me queda su contacto, sonetos, melodías, sinfonías Te prolijas estos textos, recitos en armonía Que me abrazan con su tacto Que me abrazan con su tacto Que me abrazan con su tacto Son cuatro jinetes Son cuatro jinetes Son cuatro jinetes son cuatro jinetes.